Tenemos un enlace vía sky con Néstor Julio Rosario, quien es cronista deportivo de la ciudad de Nueva York, Franco Macorizano, y estará hablándonos del caso de David Ortiz. Muchas cosas eh, que están saliendo a la luz, pero tenemos que buscar una gente que conozca desde allá lo que se está haciendo bajo investigaciones privadas que David Ortiz ha hecho eh, pública y que nosotros vamos a tener este especialista, nuestro Julio Rosario, quien es eh, la voz para los Mets de Nueva York, para la narración de la radio hispana, también trabaja para los Giants de la NFL eh, de Nueva York, y en, entre otras emisoras como ESPN Radio, así que mañana tenemos... Esa exclusiva con Néstor Julio Rosario, un contacto directo vía Sky desde los Estados Unidos. Y a propósito de las redes, vamos donde el experto Genesis Mende, Genesis. ¿Cómo está? ¿Cómo te bien, sientes? Bien. ¿Cómo pasaste la feria? No, excelente. Claro, no, no. Ayer te vi comiendo eh, un chow chomín. No, no. Quien comió el chomín fue usted. No, yo me degusté mi chomín. Yo no comí. Es muy fino chomín. para ti. No, no, no. Yo sí. yo voy a comer eh, el pico es de gas. No, sí, el Crostini. Es crostini. De aprender, no más, Es que tú estás hablándole al barrio, un tigre en la calle. Me dicen, ¿qué es lo que está diciendo Roberto? Eso era. Vi, pico de tendencia, de vi tendencia de la transmisión de la feria con los muchachitos, ¿cómo es? Los que tienen un millón de views. No, los flow y Rally flow, muchachos también. No, los flow, hijo mío. Es tuyo. Hijo mío. Tan, también. Sí, están bien. Están facturando? Sí, están bien, están bien. <ríe> eh, eh, eh, lo que pasa es que como yo no soy pop, ah, aquí hay gente que nos la da. Yo también, a Bueno, son lo, lo, los mayores influencers de aquí. Sí, la verdad. Son los que que Nieve, Marte, que, que Mayelin Duarte. No, no, ¿Cómo es claro. que Nieve, Nieve? Sí, nieve Marte, Mayelin... ¿Cómo es? Nieve, Marte, así. Son eh, Tomás. Mayelin Duarte, es eh, que Ma, Marte Duarte. Dice sí. que son influencias. Estos tiene tienen más de un millón de views. Sí, por cada video. ¿Y cuántos seguidores tiene más de mil? 150 mil. mil. En, en, en, en YouTube. Ah, Hay que traerlo para mí. Señores, vamos a ver las redes <ríe> con Génesis Méndez. Como siempre, aquí traemos todas las informaciones y las noticias más destacadas de nuestro portal Telenor.com.de .co. Recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube, Telenor con 2 Y también recuerden seguirnos en nuestro Facebook Recuerden que llevamos ya, ya vamos para los 30 y... 7 mil, casi 38 mil. Vamos casi, casi para los 40 ,000. Vamos a dar un premio cuando tengamos 40 ,000. Así que las personas atentos, al Instagram de Telenor, que prontamente tenemos 40 mil seguidores. Vamos con la primera información y es que la justicia, bajo ataque por el crimen de. A nivel, eh, todo un crimen que consternó la sociedad dominicana durante el fin de semana donde falleció esta abogada a manos de, de su esposo, que su ex esposo que se había suicidado. Muchas personas, muchos medios de comunicación, influencers, figuras públicas hablaron indignadas en contra del crimen eh, que pasó sobre esta gran abogada ya que muchos se indignaron con el Ministerio Público porque... Tuvieron un acuerdo, tuvo un acuerdo el empresario Quien la asesinó eh, para poder salir Antes de tiempo Y no le dieron protección a esta joven El Procurador de la República Dice que va a investigar sobre qué pasó en el acuerdo del 2017 con, con el abogado, perdón, con el empresario y la fiscal de San Pedro de Macorís. Hay muchas cosas que se siguen investigando sobre ese supuesto acuerdo que hizo que esta persona saliera antes de tiempo. Bueno, esperemos que dé luz el resultado. Vamos con la siguiente información: y es. Sobre urbano le estaba enamorando a Sandra ya ha llegado momento, el toque del mediodía estaba, el con el su equipo estelar mundo, no nombres, actualidad de es... mismo aquí en nuestro Instagram digan nombres de quién ustedes creen que fue el urbano que estaba enamorando a Sandra por favor la otra imagen que estaba enamorando a Sandra en el momento que estaban separados, Crazy ha dado muchas declaraciones también dijo que sacó a Sandra de un mundo nebuloso, o sea de un mundo de prostitución a lo que Quiso dar a entender en unas declaraciones en un programa urbano de radio y también en el programa Roberto dicen que él no, no se metan de la vida de él que con, con Sandra, que ellos pueden separarse y volverse a juntar sin ningún inconveniente. Todos quieren averiguar, todos quieren saber cuál fue el urbano que enamoró a Sandra cuando ellos estaban separados. Espero que ustedes den su sugerencia Y para finalizar... Eh, en el New York Post salió una publicación del caso David Ortiz donde hace muchas cuestionantes sobre la vida del Big Papi aquí en República Dominicana. Habla sobre los vínculos que tienen los peloteros con los narcotraficantes. También habla de cómo se manejó el caso de David Ortiz de la manera si fue una manera eh, correcta, si fue, eh, perdón no tengo la palabra para decirles es como sino si no si hubo objetividad es, eso es la, esa es la palabra que quería, la objetividad de todo lo que pasó con el caso David y el New York Post sigue preguntando cosas que muchas personas están dudando y que si el, la vida de Big Papi tiene una gran vinculación con estos grandes capos de la droga que ahora mismo están siendo buscados por la policía y la DEA, bueno estas fueron todas las informaciones importantes y más comentadas de nuestro portal Telenor y de nuestro Instagram Telenor Condo, así que Síganos a través de nuestras plataformas y sigan con el toque de mediodía, que esto se pone bueno.